Bueno, señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Eh, extendemos un cordial saludo y damos la bienvenida a las, univers eh, las unidades educativas participantes, como son eh, la universidad Unidad Educativa Salinas, Valle de Chota, 17 de julio, del Milenio Yachay, María Angélica Hidrobo, Urquiquí, Buenos Aires, eh, la Unidad Fiscomisional Nuestra Señora de Fátima, Academia Militar San Diego, y por supuesto, Unidad Educativa Teodoro, Teodoro Gómez de la Torre y demás participantes. Sean todos bienvenidos a este evento Feria STEM. A continuación vamos a ceder la palabra a la ingeniera Luz María Tobán con unas palabras de bienvenido. Yeah. Bueno, bienvenidos a todos. Muy buenos días a todos los estudiantes y todos los estudiantes que se han unido a este evento. También a los profesores, a los padres de familia que nos están acompañando en esta feria que está destinada a presentarles la oferta académica de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas y promover las vocaciones por las carreras de STEM. Entonces vamos a iniciar, les voy a compartir una pequeña presentación donde les voy a hablar sobre cómo es la universidad, qué componentes tiene y también vamos a hablar un poco del proyecto STEM, que es lo que estamos trabajando. Buenos días. ¿Me confirman, por favor, si estamos visualizando la presentación? Sí, sí, sí. sí, sí. Ya, muchas gracias. Entonces, como justo nos eh, la compañera, igual, eh, Lili, que me había antecedido eh, mi nombre es Luz María Tobar, su día. Soy docente de la Universidad Técnica del Norte de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Necatron. En este momento les voy a hablar un poco de la universidad, vamos a hablar en el proyecto, igual vamos a visualizar un video más adelante en el receso. Como ustedes saben, la Universidad Técnica del Norte de la máxima autoridad es el doctor Marcelo Ceballos, Ph.D. Esta es una institución pública con más de 33 años en la ciudad de Ibarra, al norte del país. Cuenta con cinco facultades. Nosotros vamos a visualizar, esta vez nos vamos a centrar, el programa está en lo que es la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas, que tiene siete programas, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Textil, Ingeniería Automotriz, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Software. La universidad cuenta con diferentes campus, como es el campus de Olivo, el, es el principal. Tenemos también Granja Experimental Yuyucocha, la favorita, la pradera, el, reserva de vida silvestre, el cristal, Hacienda Santa Mónica, el antiguo hospital de Ibarra, que es el nuevo campus también que tenemos, y la planta textil de Azaya, que está justo relacionada con una de las carreras de ingeniería en textil. La universidad cuenta con diferentes programas culturales, danzas folclóricas, danzas mestizas y latinoamericanas. Tenemos eh, ballet, bailes de salón, música de instrumentos, de percusión, de cuerdas, coro y, y grupos de cámara, teatros, capoeira y artes. Asimismo, la universidad cuenta con diferentes tipos de deportes que los estudiantes y las estudiantes pueden eh, participar. Tenemos atletismo, baloncesto, ciclismo cheerleaders, ecuavole, fútbol, gimnasia, natación, rubí, taekwondo, triatlón. Es importante también que los chicos para que se integren. Aquí les he presentado en esta diapositiva, clubs de ciencia donde los chicos no solo pueden aprender, poner más en práctica y también conocer más compañeros y tener esta parte de lo que es el desarrollo también en la vida profesional y aprender de nuevas experiencias al salir a diferentes concursos. Tenemos ramas estudiantiles y triple E robótica, club de robótica, de programación, automovilismo, emprendimiento, electricidad y automatización, cybersecurity, club ecológico, biotecnología, inglés, fotografía. Pero son estos eh, hay uno, más clubs, sino que estos son los principales relacionados con la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas. Es así que la Universidad Técnica Norte, a través de su proyecto Doble STEM, que estamos viendo aquí, el cual es, busca construir el futuro de Latinoamérica involucrando a mujeres en el STEM, este proyecto, como vemos, está eh, el cual participan más de 15 universidades de diferentes países, viene funcionando en la universidad desde el 2019. Este, con, proyectos, eh, con fondos de la Unión Europea, está interviniendo universidades tanto de Europa como de Latinoamérica. En el caso particular de Ecuador tenemos la Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad Técnica del Norte, como es de lo que estamos viendo. Una también, una, como ustedes ven, hay muchas universidades. Parte de este proyecto internacional, una de las ventajas que tenemos es la sinergia que todos estamos involucrando y trabajando. Entonces, también actividades que los realizan diferentes universidades de Latinoamérica, nosotros las compartimos para que ustedes puedan participar. Eh, próximamente igual habrá un evento en la Universidad de Chile destinado a los docentes. También hay otro evento en Costa Rica para los estudiantes y así vamos compartiendo estas actividades ya que ahorita tenemos una mayor conectividad y podemos participar. Como partner asociado tenemos la UNESCO y como evaluador externo de este proyecto internacional es Columbus. Lo que busca el proyecto es mejorar las estrategias y los mecanismos de atracción, acceso y orientación de las mujeres en los programas de educación superior, STEM y América Latina. Asimismo, transformar la situación actual en las instituciones de educación superior en Latinoamérica. Entonces, en base a este efectivo principal, hemos realizado algunas actividades. En el 2019 se hizo un análisis de la brecha de género STEM en las universidades. Es decir, saber cuál es la situación actual, cuántas estudiantes tenemos registradas por niveles, cuántas docentes tenemos. Y en base a esto también se propusieron actividades que es en el 2020. Estas actividades son muy conocidas como campañas de atracción. Hemos tenido también participación y difusión de la oferta académica a estudiantes de, de diferentes colegios. También actividades prácticas que involucren el, la participación y el desarrollo en las áreas de STEM. Tenemos también la participación de las profesoras docentes. También lo que es la presentación de perfiles eh, de roles femeninos de ingenieras por el Día Internacional de la Niña en el 2019, visita los laboratorios en la universidad tenemos como aquí el laboratorio de mecatrónica de eléctrica, tenemos también lo que es el laboratorio de automotriz de las carreras, esta es una de las actividades que se hizo como el colegio Agustín Cueva Dávila ahora como ustedes vemos, estamos en una nueva emergencia sanitaria, lo cual nos ha, nos ha obligado a que adaptemos todas estas campañas de atracción de manera online y parte de, este, parte de eso es este evento que estamos teniendo. Este evento, como estamos nosotros viendo, eh, es también online. Entonces, igual aquí me gustaría darles un pequeño ejemplo, por ejemplo, por el Día de las Niñas en las TICS. El 23 de abril del 2020 tuvimos la mesa redonda, también por el Día de las Mujeres en las Matemáticas, Tuvimos lo que es eh, una mesa redonda donde intercambiaron experiencias. También has, hemos tenido otras actividades. Todo esto ustedes lo van a poder ver y seguir por um, el canal del proyecto que les voy a compartir. Igual, próximas actividades las publicamos a través de redes sociales que nos pueden seguir. Ahora, entonces, todos ustedes siempre me están escuchando WSTEM, STEM y hablar. Entonces, ¿qué es el STEM? El STEM es por sus acrónimos Science, Technology, Engineering and Mathematics. Esto quiere decir, es el ciencia, como estamos viendo, science, tecnología, ingeniería y matemática. Entonces, este es un nuevo modularidad donde nosotros enfocamos la educación desde otra perspectiva, no solo desde la perspectiva de matemática o ciencia, sino tratamos de integrar. También nos estamos adaptando a estos nuevos cambios que estamos viendo en la, en la educación. Ahora, les comparto lo que es eh, los las redes sociales que nosotros manejamos desde el, desde el proyecto. Nos pueden seguir por Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, por los diferentes canales. En YouTube nosotros publicamos todo el contenido de las actividades que hemos, eh, que hemos realizado. Una vez finalizada esta presentación, lo que vamos a hacer a continuación, les vamos a dividir a cada uno de ustedes para que se dirijan a, la, a las diferentes ferias. Eh, como ustedes saben, esta feria virtual de proyectos de STEM está organizada el 15 y 6 de septiembre. El día de ayer ya iniciamos. Hoy tenemos la participación de los estudiantes y las estudiantes que se registraron previamente. Entonces, en este momento les vamos a dirigir. Les recuerdo que ustedes en su registro seleccionaron dos carreras que eran sus opciones. Entonces, vamos a tener la siguiente modalidad. La sesión 1 será su primera opción que eligieron. Pueden ustedes haber elegido ingeniería industrial de telecomunicaciones, mecatrónica, textil, automotriz, eléctrica, software. En este momento vamos a tener una exposición de 15 minutos y un espacio de 5 minutos para que ustedes puedan preguntar. En esta exposición van a saber de qué se trata esta carrera, cuál es su campo profesional y cómo es la chica que les va a exponer, eh, qué es lo que hizo de trabajo de grado. Ahora, después de, estos, eh, de esta primera sesión, todos vamos a retornar a esta sala general en que nos encontramos. Vamos a esperar que todo el mundo regrese a las salas y después visualizaremos un video que les había comentado. Después, nuevamente se nos abrirá a las diferentes multi, eh, multisalas que tenemos, que será la sesión 2, es decir, su opción 2 en la que ustedes escogieron. Entonces, eh, en este momento vamos a distribuirles. Muchas gracias, igual nuevamente bienvenidos a esta Feria de Proyectos de STEP donde vamos a hablar de la oferta académica y también las vocaciones de STEM. Espero que ustedes aprovechen este espacio, pregunten, interactúen con las chicas, les pregunten cuál ha sido su experiencia, cómo fue su, cómo decidieron tomar esta carrera de ingeniería, qué problemas tuvieron, cuáles fueron eh, los logros. Entonces es un espacio que ustedes tienen para que un poco más pregunten e interactúen con las personas que nos están ayudando en esta exposición. Muchas gracias nuevamente y vamos a iniciar con la distribución de salas. Bueno, les voy a contar eh, un poco de cómo yo escogí esta carrera y la experiencia que he tenido en, durante los nueve semestres. Bueno, como eh, cuando yo salí del colegio, pues me encontraba, como creo que la mayoría de los estudiantes eh, de bachillerato, con un dilema de no saber qué carrera escoger para, para la universidad. Así que pues eh, lamentablemente yo no tuve una dirección eh, para, lo, para que me puedan guiar en, en alguna carrera para mi futuro. Así que empecé estudiando una carrera eh, en administración. Estuve dos semestres en esta carrera y realmente no me gustó. Eh, no me sentía bien en la carrera. Eh, no, no, no tenía un espacio, más bien dicho. Así que decidí eh, cambiarme de carrera ya con los dos semestres previos de, en, en los que había estado en la carrera equivocada. Pues la experiencia me ayudó para, para seleccionar otra carrera. Eh, y, eh, así que investigué la, las diferentes ofertas que tiene la Universidad Técnica del Norte. Eh, siempre había tenido afines con... En las materias como matemáticas, física Hay carreras que se especializan en estos espacios, pero eh, yo necesitaba o más bien quería una carrera que tenga eh, también una parte práctica. Por lo que pues escogí la carrera de ingeniería en mecatrónica. Esta carrera tiene básicamente cuatro áreas en las que se enfocan en control, eh, programación, mecánica, electriz, eh, electrónica y eh, pues realmente la mayoría de las personas eh, dicen que esta carrera es un poco difícil eh, en verdad es, es un gran reto y pues también se escucha que la mayoría de, de carreras o de ingenierías eh, prevalecen los hombres sin embargo ahora hay un ha habido un gran cambio ratificando ratificar haya mujeres y haya chicas que desean estudiar ingeniería y también las carreras que, que se encuentran en el STEM. Bueno, eh, así que pues yo decidí cambiarme. Eh, estoy ahora ya en noveno semestre. Fue un gran reto eh, porque era una dinámica muy distinta de una facultad a otra. Y también eh, fue que era totalmente distinto. Y pues la, la mayoría de las carreras que tiene la facultad y también mecatrónica no, no son carreras de... De, de velocidad sino más bien de perseverancia y eh, la Universidad eh, Técnica del Norte nos, nos oferta esta carrera con un sinnúmero de, de laboratorios eh, para que los estudiantes pues, puedan eh, tanto afianzar sus conocimientos de manera teórica de, a través de la, práctica que, de, la, de la práctica que nos dan los ingenieros en las aulas y para luego ponerlo en efecto, en, en, en los laboratorios. Contamos con laboratorios de automatización, de neumática, manufactura electrónica, eh, impresión 3D, y pues, como les menciono, en estos, estos laboratorios se encuentran eh, dotados de diferentes elementos que nos ayudan a los estudiantes para podernos, visualizar o más o menos tener una experiencia de cómo va a ser el campo laboral. El, eh, Ingeniería Mecatrónica, pues, nos presenta como un perfil eh, profesional en donde nosotros podamos desempeñarnos en cualquier área que tenga que ver con la tecnología en la industria. Eh, como ya les mencioné, eh, eh, yo estoy en noveno semestre y para nosotros poder eh, eh, tener nuestro título, pues, necesitamos hacer un un trabajo de grado que comúnmente se le conoce como tesis, y pues me encuentro ahorita en, eh, desarrollando el anteproyecto. Así que les voy a, a dar a conocer un poco de, de lo que se trata esta investigación. Les voy a compartir mi pantalla, por favor me confirman eh, si es que ya se encuentra eh, proyectado. No, Silvi no se ve. Ah, no, ahorita ya se ve. Ya, bueno, eh, como estamos, bueno, ahorita en lo que es la feria virtual y eh, mi tema de tesis es eh, optimización del diseño mecatrónico de un gripper tipo garra de dos dedos. Les voy a comentar más o menos eh, de qué se trata. ay. ¿De qué se trata este tema? Y... Pues bueno, ya. Eh, la robótica ha experimentado una sorprendente expansión en el ámbito de la fabricación, utilizando robots industriales para sustituir al humano en tareas repetitivas y peligrosas. Por lo general, el uso de robots es frecuente en varios espacios de la vida cotidiana, eh, tales como construcción... Sanidad, minería, agricultura, aeronáutica, energía, seguridad, y defensa, entre otros. Eh, conforme a este gran avance, se produce la necesidad de elaborar un dispositivo apropiado que realiza eh, la tare diferentes tareas. Este dispositivo se denomina, se denomina Gripper, la cual es una herramienta eh, que nos ayuda a, a sujetar diferentes diferentes objetos eh, de, de diferentes tamaños, formas y que realizan operaciones repetitivas. Actualmente los diseños de grippers eh, todavía están eh, dominados por dispositivos totalmente accionados de múltiples dedos, rígidos, pesados y costosos que requieren elementos de detección avanzados y leyes de control complicadas se ha desarrollado varios tipos de pinzas robóticas que logran cierta medida de adaptabilidad, pero con desventajas que, por ejemplo, de unidades externas voluminosas, ensambles complejos y falta de funcionalidad de agarre que impide el manejo de objetos de dimensiones pequeñas. Eh, como ya les menciono, esta investigación parte de la problemática encontrada en el desarrollo de un gripper en cuanto a la funcionalidad de agarre inestable de objetos, por lo cual se determinará las características principales del gripper y los parámetros que intervienen para optimizar la calidad de agarre y sujeción estable de objetos mediante una pinza de dos dedos. Se, le, se seleccionará el método de agarre según los parámetros estudiados. Seguidamente se programará el modelo del, gri, del gripper eh, y se simulará utilizando un software que permita modelar piezas y ensamblar el modelo en 3D. Por último, se determinará el funcionamiento correcto como el mecanismo desarrollado. Como les menciono, eh, esta eh, investigación todavía se encuentra en curso, pues eh, estoy en noveno semestre, como ya les dije, y los objetivos de, de esta investigación es optimizar el diseño mecatrónico de un, de un gripper tipo garra, de dos dedos para mejorar las condiciones del agarre firme del objeto. Eh, como objetivos específicos tenemos determinar las características del gripper y parámetros que intervienen en el agarre estable de objetos. Seleccionar el método de agarre en base a los criterios alcanzados. Diseñar el modelo del, gri del gripper que cumpla con los parámetros definidos previamente para la optimización. Y evaluar el diseño optimizado por medio de la simulación. La mayoría, bueno, de, de esta investigación, como les menciono, ya se encuentra en curso. Para poder nosotros eh, obtener la titulación, recibimos dos materias que se llaman tesis de eh, trabajo de grado 1 y 2. Y pues eh, este es mi anteproyecto. Este, eh, todavía estamos a la espera de, de que nos puedan aprobar para luego continuar con la investigación. Eh, eso es todo, chicos. A continuación, eh, Magali Gael eh, les va a presentar eh, lo que sería la Ingeniería en Electrónica y parte de su trabajo de, de grado. Bienvenidos todos. Muy buenos días con todos los presentes. Eh, bienvenidos a la Feria Virtual de Proyectos STEAM. Eh, espero que se encuentren muy bien de salud a ustedes y de igual manera a su familia. Eh, me presento, mi nombre es Magali Gael. Eh, soy de Esmeraldas, tengo 24 años. Orgullosamente pertenezco a la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas, FICA. Estoy cursando el noveno semestre en Ingeniería en Mantenimiento Eléctrico. Eh, a continuación, eh, empezaré eh, diciendo que... Eh, ¿Cuál es el motivo eh, de eh, por qué estudié Ingeniería y Mantenimiento Eléctrico? Que es la pregunta eh, que la mayoría de las personas eh, te preguntan cuando dices que estás estudiando Ingeniería y Mantenimiento Eléctrico. Eh, bueno, les contaré una pequeña y rápida historia de cómo empecé. Eh, cuando yo estaba en el colegio, igual que ustedes, eh, no sabía qué carrera estudiar porque no tenía conocimientos eh, de qué carreras nomás existían en la universidad. Y un día estaba yendo al colegio y bueno, yo en una parada de un autobús topé el poste del semáforo y me dio unos toques eléctricos en el cuerpo. Y desde ese momento me llenó la curiosidad de, de saber más cómo es, eh, cómo funciona y por qué ocurre la electricidad. Y dije, cuando me gradué del colegio estudiaré electricidad. Y bueno, aquí, aquí estoy estudiando en la mejor universidad que es la técnica del norte y puedo decir que fue la mejor decisión porque mi carrera me, me ha cambiado la vida de buena manera porque he podido eh, desarrollarme como persona, como profesional donde he tenido varias experiencias maravillosas como por ejemplo conocer muchos lugares eh, como las industrias que se relacionan a mi carrera, eh, como es en las industrias de Otavalo, eh, Cuenca, en Quito, en Esmeralda, Santo Domingo, Santa Elena, Guayaquil y muchos lugares más donde se comparten esas bonitas experiencias y también te das cuenta de las grandes posibilidad, posibilidades laborales que, que puedes tener al seguir esta carrera. Eh, a continuación, también se les va a presentar una, unas unas imágenes, donde puedo eh, comentarles eh, que pertenezco al club de control y automatización de mi carrera, donde se aprende mucho y se comparte todos los conocimientos que tenemos entre todos los compañeros eh, de diferentes semestres. En el club también ayudamos a las personas de, de escasos recursos económicos realizando las instalaciones eléctricas, también damos conferencias o cursos eh, charlas eh, re, relacionadas a lo que es nuestra carrera. Y en la parte social como carrera y club, eh, nos hacemos presentes en fechas especiales con detalles a las personas eh, que, que de bajos recursos económicos. A las personas... Eh, a las ancianos, a los niños, eh, y eso. Eh, a, a continuación, eh, como... Como antecedente, eh, debo indicar que la ingeniería es fundamental en la vida de todas las personas, eh, ya que estamos involucrados de todas formas con el servicio eléctrico eh, por la mayoría o sea, de actividades que, cotidianas que nosotros realizamos, ¿verdad? Además, a la electricidad, eh, de más gracias a la electricidad, es posible y podemos ver el desarrollo tecnológico en el entorno eléctrico y electrónico. Y tomando en cuenta lo indicado, eh, les voy a dar a conocer mi proyecto de tesis que voy a realizar durante los próximos semestres, que es eh, realizar la reconfiguración del sistema de puesta a tierra del edificio de mi carrera de electricidad. Eh, y este tema eh, lo voy a realizar en vista de que la Universidad Técnica del Norte ha implementado en eh, mayor su infraestructura en lo que respecta a los laboratorios, los cuales deben tener la, eh, la protección adecuada para su correcto funcionamiento. Sin embargo, el lugar donde están situados actualmente los equipos en los, labo en los laboratorios, como se puede ver en la imagen, eh, antes funcionaba como aulas de clase y donde tiene un sistema de puesta a tierra, puede decirse, antiguo. Por lo tanto, es necesario eh, eh, realizar la reconfiguración del sistema de puesta a tierra que tiene el edificio, ya que el edificio tiene nuevos equipos electrónicos y eléctricos ya avanzados. Eh, para, eh, a, a continuación, eh, voy a presentarles, eh, para poder realizar mi proyecto, se debe plantear objetivos, donde mi objetivo general es, es realizar lo que es la reconfiguración del sistema de puesta a tierra del edificio de la carrera de electricidad, ¿Para qué? Para mejorar la seguridad de sus instalaciones. ¿Mediante qué? Mediante la determinación de los parámetros técnicos a través del estudio que yo voy a realizar. Eh, para realizar la reconfiguración eh, a, y a continuación eh, voy a presentarles mis, mis objetivos específicos eh, donde es analizar el funcionamiento de las puestas a tierra y parámetros de diseño y factores que causan los problemas. Esto se, relacion, eh, se realizará a través, bueno, lo que yo estoy realizando es a través de una investigación bibliográfica. En este, este objetivo estoy trabajando actualmente. Y el segundo es poder diagnosticar el estado actual del sistema de puesta a tierra de la carrera de electricidad para determinar su correcta funcionalidad ante las corrientes de falla que pueden pueden existir, esto es eh, realizándolo allá en el, en el edificio de mi carrera eh, mediante una inspección eh, de campo. Y el tercer objetivo es eh, realizar lo que es ya la reconfiguración del sistema de puesta a tierra de mi edificio de la carrera eh, para la seguridad del personal y de los equipos del, de mi edificio. Y a continuación eh, daré a conocer una breve descripción de los principales elementos que componen un sistema de puesta a tierra y qué es un sistema de puesta a tierra. En sí, un sistema de puesta a tierra eh, eh, no solo es un elemento eh, que consigamos en, en la ferretería o compremos en la ferretería, es un conjunto de elementos eh, que componen lo necesario, como es conectores, soldaduras, electrodos, cables, donde estos nos permiten realizar lo que es la unión o conexión eléctrica de un equipo o de un circuito eléctrico con la tierra. Además, el sistema de puesta a tierra es un sistema de protección o seguridad de todas las instalaciones eléctricas, donde todos los sistemas eléctricos están expuestos a varios factores de peligro, con lo que respecta a lo que es las fallas o descuidos desafortunados eh, que puedan ocurrir o que les puedan ocurrir a los equipos. Y donde estas fallas es un poco complicado eh, saber por qué ocurrió, ¿verdad? Y dónde está la falla. Y por lo, por lo cual estas deben ser liberadas, estas, estas fallas deben ser liberadas a tierra para que no dañen a los equipos y mucho menos a las personas. Y a continuación voy a, eh, es el objetivo del, del por qué uh, eh, obtener o por qué realizar una puesta a tierra. Lo que es, bring, eh, lo que es es brindar la seguridad a las personas. Eh, a veces es muy, es muy, como muy materialista eh, pensar en solo lo económico, en cuidar los equipos eléctricos, ¿verdad? Pero realmente eh, la apuesta tierra es para la protección a las personas. Pero también es, es importantísimo, y es por lo que estoy trabajando, es proteger las instalaciones y, y equipos y bienes en general, porque garantiza lo que es la correcta operación de los dispositivos que se debe proteger. Y para que, y, y obtener una continuidad de servicio eléctrico, eh, y por eso es importante tener un sistema de puesta a tierra en, en sus casas, edificios e industrias. Además, asegurará que el sistema de puesta a tierra ofrezca una baja resistencia eh, por si ocurre cualquier eh, falla, esta pueda circular de... De, de una manera rápida hacia la Tierra. Y a continuación, es, se, puede, se puede visualizar los diferentes equipos eléctricos y electrónicos que cuenta mi carrera. Bueno, son muchos más, solo que tengo solo esas imágenes. Y estos son necesarios eh, y es necesario protegerlos porque son, eh, son equipos que nosotros utilizamos eh, para hacer las prácticas de todas las materias que tenemos en nuestra carrera. Eh, y a continuación, un, uno de los, eh, les voy a presentar uno de los componentes eh, para realizar la conexión de un sistema puesta a tierra, eh, los conectores, donde los más utilizados son tres conectores, eh, donde se puede visualizar que tenemos el de tipo atornillado, este conector está compuesto por dos piezas metálicas, Mediante tornillos se unen entre sí para generar una conexión conductiva, que no se vayan a deshacer con el paso del tiempo. Y tenemos el, el, el segundo que es la compresión, están compuestos de una sola pieza y mediante herramientas especiales se colocan para la unión de conectores. También tenemos el, de, el tercero que es soldadura térmica, es el más utilizado y el que más se lo utiliza actualmente. Es un procedimiento de soldadura utilizado para unir dos conductores, como se puede ver en la imagen. Eh, son de cobre, sin la necesidad de pernos, donde estas uniones se realizan mediante un molde de grafito que se diseña para ajustar esos dos conductores, como se puede ahí ver en, apreciar en la imagen. Y a continuación tenemos lo que es los conductores. Es, el conductor, es el, el cable es una de las partes importantes de la instalación y para cada aplicación existe un calibre, o sea, existe una norma para poder aplicar el cable, eh, ya que estos sirven para formar el sistema de tierra y para la conexión a tierra de los, de los equipos. Estos son cables formados por varios hilos y generalmente estos cables son de cobre porque, porque son resistentes a la corrosión. Y ahí podemos ver en la imagen como, como les estaba explicando lo que son los conectores, ahí está un electrodo que ya les voy a explicar a continuación y ahí está conectado el cable. Bueno, ya con intonación como dije tenemos lo que son el, los electrodos, es, son elementos metálicos eh, conductores que se clavan en el suelo, donde estos son fabricados de acero, aluminio, pero es preferible que sea de cobre puro, o bueno, preferiblemente que sea de, de oro, porque son buenos conductores, pero no podemos poner un, un cable de oro, ¿verdad? A la tierra, entonces... Es, metales deben ofrecer un camino de baja resistencia para que la corriente eléctrica circule de manera rápida. Estos electrodos deben estar a una gran profundidad para tener un buen contacto con la humedad de la Tierra, pero, pero actualmente hay otras maneras eh, de obtener una buena humedad a una menor profundidad, que es el tratamiento a la Tierra. Y a continuación tenemos los tipos de conexiones. Eh, como se puede visualizar ahí, eh, cuando se, uno cuando se puede, cuando se va a realizar un sistema de puesta a tierra, eh, se piensa en el más convencional o en el más económico, que consiste en la conexión de un, un único electrodo que se llama sistema radial y que está conectado directamente a tierra y que se encuentra, eh, que se puede encontrar fácilmente en las viviendas, en el edificio, en una oficina. Y también tenemos el de tipo anillo, como se puede visualizar en la imagen, donde le coloca... Los electrodos en forma de anillo. Este es económico y es eficiente implementar. Además tenemos el sistema de tipo maya, que está formado por varias varillas, y es el más usado y, y es mucho más eficiente, ¿no? pero, eh, pero a su vez es el más caro con respecto a los, a los dos anteriores. Y, pero ese es el que lo voy a utilizar para, para yo reconfigurar el sistema de puesta a tierra de mi carrera. Y a continuación tenemos lo que es el... El, el método de, de Wenner, eh, como se puede observar en la imagen, este método consiste en, en la conexión de cuatro electrodos en línea recta, separados en distancias iguales y enterrados a una profundidad, eh, donde mediante un equipo que, como se puede visualizar, ese se llama telurímetro, que se inyecta una corriente a través de los dos electrodos exteriores y donde se genera una caída de voltaje entre los dos electrodos interiores. Y conociendo esos valores, eh, nosotros aplicamos un, una fórmula que es eh, del, mediante una ley de O, donde se puede calcular eh, la resistencia del suelo. O sea, se puede ver si, y determinar el, el, si el suelo es rocoso, arenoso o tiene lodo. Y de acuerdo a eso se puede conocer si es, tiene, tengo una baja o una alta resistividad. Y se debe indicar que la resistividad de la tierra puede variar de acuerdo con la temperatura, si el suelo es húmedo o arcilloso o rocoso. Entonces, por, ej por ejemplo, el tipo de suelo de la costa no es el mismo que el de la sierra, ¿verdad? Eh, eh, también se debe mencionar que si el suelo no tiene una baja resistencia, podemos conseguirlo con diferentes tratamientos a la tierra para, para lograr que la corriente de falla circule de manera rápida hacia la tierra. Y a continuación tenemos eh, otro método, eh, el, el último, eh, donde también le llamamos el método de caída de potencial o se, también se le llama el método del 62%, que permite obtener la resistencia de un sistema de puesta a tierra. Y esto ya se lo realiza una vez que ya se ha determinado ya la construcción. Eh, como se puede ver en la imagen, el método consiste en medir la resistencia de un sistema. Eh, como anteriormente les dije que existía el tipo radial, anillo o malla, donde se inyecta igual manera una corriente en un electrodo auxiliar C, como se le pone el nombre C, y generándose un electrodo en el electrodo P. Con estos valores se obtiene el valor de la resistencia. Eh, los electrodos de corriente y voltaje deben colocarse en la misma dirección, donde el electrodo de la corriente está ubicado a una distancia D. Todas esas distancias que se puede ver es una distancia completa D, y el electrodo de voltaje está colocado al 62% de esa distancia. Y por eso se llama el método del 62%, donde justo en ese punto está comprobado que la medición de la resistencia es exacta. En mi caso, para el correcto funcionamiento del sistema de puesta a tierra y la protección de los equipos de mi carrera, yo debo alcanzar una resistencia de 5 ohmios. Si es baja, o sea, si fuera 3, 2 ohmios, fuera mucho mejor para para mis equipos, porque eh, si ocurre una falla, pues eh, la corriente de falla circular de manera rápida hacia la tierra. Y bueno, eso fue todo con lo que respecta al tema que estoy trabajando actualmente, y es en base a los conocimientos que he adquirido en la carrera de electricidad, y, y también decirle que se animen a las chicas, y bueno, también a los chicos a seguir esta gran carrera, que te ofrece muchas oportunidades, eh, como he podido eh, ver, comprobar oportunidades laborales que, que nosotros podemos tener y muchas experiencias personales que te llevan. Y, y eso es todo. Y también puede, ah, si puedes seguirnos también en redes sociales, también estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter también. Muchas gracias. Eh, listo, le agradecemos a Magali Gael, eh, Gael por su presentación.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 Jóvenes, muchísimas gracias por su atención. A continuación les vamos a presentar un video eh, acerca de las ferias STEM. Muchas gracias, Lili. Como les recuerdo, les habíamos, nos habíamos comprometido para indicarles este video que habla sobre qué fue lo más emocionante desde las perspectivas de las profesoras de la facultad. Igual nuevamente, llamarles a todos. Hay que mantener un protocolo de respeto. También cuando vayan a hacer preguntas, por favor, activar sus cámaras. Esta feria ha sido para que ustedes pregunten sobre la oferta académica, siempre demostrando lo que es respeto. Es muy importante. Soy ingeniera industrial y magíster en... Por favor, me confirman si tienen audio. Sí, sí tenemos. Mi nombre es Mayra Alexandra Maya Nicolalde, Soy ingeniera industrial y magíster en Dirección de Operaciones de Seguridad Industrial. Mi nombre es Margarita Torres, ¿meaciones? me gradué como ingeniera en... ¿Sí, Mi nombre es Elsa Suday Mora Muñoz, tengo hecho la maestría en la Universidad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 Las mujeres son necesarias en las ingenierías porque son líderes, son responsables. Cuando se proyectan una meta, la llegan a cumplir. Entonces, creo que además tenemos las habilidades y las capacidades mm -hmm. que las podemos poner al servicio de los diferentes campos de la Durante muchos años en la sociedad siempre ha estado mm -hmm. relacionado de que ciertos campos laborales sean mm -hmm. únicamente para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 por ende, pues ustedes cuando ya alcancen este título nos habrán la satisfacción enorme que han logrado, que lo han cosechado día a día. A veces eh, el tema de los esfuerzos, el uh -huh. tema de sacrificar fines de semana, de sacrificar madrugadas, uh -huh. a veces de sacrificar el estar con la familia va eh, uh -huh. a dar sus frutos y por eso, y todos los días ustedes deberán eh, automotivarse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 En este momento hemos finalizado la primera sesión, se les ha indicado eh, este video. Igual les voy a pedir que vamos a iniciar la siguiente sesión. Les vamos a pedir también que en esta siguiente sesión a los que chicos que hicieron su mm, registro nuevamente se les envió un correo electrónico y tenían que haber respondido. Las personas que hicieron su segundo, eh, su segundo registro mm -hmm. y, e ingresaron con su correo electrónico van a ser asignados a la cuenta, a la carrera que ellos eligieron. A las personas que han ingresado con correos diferentes, con cuentas, usuarios diferentes, se les asignará a una carrera de forma aleatoria, ya que no hicieron su preregistro de forma correcta o han ingresado con otras cuentas. Vamos a iniciar la distribución de salas para la segunda sesión. Eh, bienvenidos a, a la feria virtual de proyectos de STEM de la carrera de Ingeniería de Software. Ya. Eh, mi nombre es Guadalupe Cuescota, tengo 24 años y actualmente estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas. Eh, hoy en día vigente la carrera de Software. Estoy en décimo semestre. Eh, eh, cuál fue en sí el motivo de elección de mi carrera. Eh, eh, todo empezó cuando desde niña me llamó la atención mucho todo lo referente a las computadoras, además eh, las cosas que se podía hacer en ella. Eh, también, eh, también algo que influyó en mí fue las noticias que miraba sobre tecnología, los avances tecnológicos que surgían y fue por ello que decidí ...seguir una carrera que esté relacionada a la informática. Algo en donde yo pueda aportar con algo o con, un, con una solución tecnológica para una empresa. Ya. Eh, algo Ese algo fue la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Esta carrera en sí es una profesión muy demandante que está relacionado con todo lo que se refiere a los avances tecnológicos, a, a estar siempre comunicados con el resto de personas, eh, informados eh, en cualquier lugar, y en cualquier parte del mundo, gracias a estos avances tecnológicos. Y con ello facilitar la vida de las personas, hacer que, hacer que un proceso sea automatizado mediante un, un aporte tecnológico para que disminuya tiempos y a su vez también esto se dis, a, a su vez recursos ya en sí les voy a explicar las áreas más relevantes que se en la carrera de sistemas computacionales como tal entre ellas tenemos eh, la, la asignatura de programación esta es una es una asignatura que abarca que abarca muchas cosas, en el cual podemos desarrollar sistemas, realizar una aplicación móvil o a su vez aprender de varios lenguajes de programación. También tenemos lo que se refiere a base de datos. Aquí lo que podemos hacer es o lo que nos enseñan es a manejar toda la información, todos los datos que, que almacenamos, todos los datos que cuenta una empresa. También tenemos la parte de seguridad informática. Esta nos ayuda en sí, um, nos enseñan técnicas para tener segura nuestra información, para que terceras personas no puedan acceder a ella y, y la puedan divulgar con el resto de personas. También tenemos inteligencia artificial. Esta es una, podríamos decir, es una área muy extensa en el que podemos realizar diversas cosas. Como por ejemplo, eh, realizar tal vez, el, tal vez eh, la captura de imágenes y reconocer, digamos, de qué se trata. También podemos hacer el reconocimiento de voz, implementar ese reconocimiento de voz en un dispositivo móvil. O también eh, podemos realizar un entrenamiento a una red re neuronal para que pueda eh, identificar tal vez enfermedades en, enfermedades que no son diagnosticadas a tiempo por ejemplo el cáncer podemos el software para que pueda identificar de manera por, oportuna esta enfermedad también tenemos lo que se refiere a administración de sistemas aquí nos enseñan en sí eh, técnicas o herramientas para poder manejar la información de manera remota sin tener que ir eh, especialmente al lugar en donde surgiere algún problema. Lo podemos hacer desde donde nos encontramos, de las herramientas o, las, o el invento de las nuevas tecnologías que existen actualmente. Ya. Ya. Entonces, ¿por qué estudiar una carrera de ingeniería en sistemas? En sí, esta carrera es. Es muy importante, muy extensa. Nos ofrece varias oportunidades laborales. Por ejemplo, eh, alguien tal vez se puede imaginar trabajar en una empresa como Google, una empresa reconocida también como Facebook, o trabajar a su vez en una entidad financiera en el área de, en el departamento de informática. Tal vez podemos desarrollar un software, una aplicación para esta entidad que nos permita facilitar las cosas sin tener que estar ir, pres, ir presencialmente a esa, esa entidad. Como conocemos actualmente, eh, la mayoría de bancos cuentan con su plataforma. En ella podemos realizar transacciones, depósitos y de transacciones a otras cuentas sin tener que, ir presen, sin tener que estar en ese lugar. También... Algo, algo bonito que se puede hacer en esta carrera es todo lo relacionado a la seguridad. Eh, tal vez trabajar, trabajar con la ayuda de los policías cibernéticos en, en un secuestro, investigando todo lo referente a la, a la tecnología. Investigamos, podemos detectar, eh, en ayudar a encontrar a personas que hayan sido secuestradas. O tal vez otra opción que tenemos como ingenieros. De sistemas es crear nuestra propia empresa de desarrollo de software. Desarrollar software para cualquier tipo de empresa, ya sea para empresas educativas o comerciales. Podemos ofrecer nuestro servicio a cualquiera de esas empresas. ya eh, Algo importante también destacar aquí. Eh, que la carrera, de software, eh, la carrera de software en sí eh, ofrece algunos de los clubes de, de, clubes de investigación, tales como el club de programación o también el club de ethical hacking, que es relacionado a la seguridad informática. En estos clubes de investigación lo que podemos hacer es aportar ideas o a su vez eh, ellos nos ayudan los integrantes del club de programación, nos ayudan con cualquier inquietud que tengamos. Eh, Sobresalir en, la, en, la, en el aula de clases. También eh, la carrera como tal eh, nos ofrece laboratorios, laboratorios específicos para cada asignatura. Aquí, estos laboratorios, eh, Cuentan con las capacidades necesarias para poder trabajar sin ningún inconveniente. Ya, ahora bien, eh, les voy a presentar cuál es mi tema de titulación. Eh, ¿De qué se trata en sí eh, mi tema? Es el desarrollo de una aplicación móvil para fortalecer la inclusión de mujeres. En las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas de la Universidad Técnica del Norte. Integrando las tecnologías APIRES y el framework IONIC. Este proyecto en sí es una herramienta que se va a utilizar en las campañas de atracción que está organizando el proyecto WSTEM, como ya se había mencionado anteriormente. Ya, eh, algo importante aquí, eh, dos conceptos importantes que se van, a mencionar, se van a mencionar constantemente, como es el concepto de aplicación móvil. Tal vez hayan escuchado que es una aplicación móvil, eh, pero esta en sí viene a ser un programa o un software que está instalado en los dispositivos móviles. Todas las aplicaciones que tenemos en nuestro celular, eso y además que tienen diferentes fines, por ejemplo, Facebook, YouTube o hasta Instagram, todas las aplicaciones informativas que tenemos. También otro concepto importante que aquí cabe mencionar es el concepto de STEM, que está relacionado a las siglas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ya, eh, ¿por qué surgió en sí la idea de, de realizar esta aplicación? Eh, es porque en las aulas de clases de la Facultad de Ingeniería se ha evidenciado que existe un bajo índice de participación de mujeres y es y esta problemática no es solamente en la Universidad Técnica del Norte, sino es evidenciado a nivel mundial o en otras instituciones de educación superior. No existe eh, la participación de mujeres en, en áreas de ciencia y tecnología. Es por ello que se quiere realizar esta aplicación que permita influir mediante divulgación de contenido mediante la publicación de contenido, que sea, que ayude como un factor para motivar a las chicas a que elijan una de estas carreras. Ya, en sí, lo que va a contener la aplicación eh, va a ser promover casos exitosos de mujeres, casos reales de mujeres que nos cuentan cómo ha sido su experiencia, cómo ha sido, cuáles han sido sus oportunidades, las amenazas, los éxitos que han tenido, los proyectos que han diseñado y para conocer más acerca de estas carreras. Además, en esta aplicación lo que se va a hacer es publicar artículos, noticias que estén relacionadas a esta área. O si de pronto hay un evento tal vez fuera del país, también va a estar publicado en esta aplicación en el que podrán visualizarle y a su vez participar en ese evento para que conozcan más acerca de estas áreas. Otra cosa importante es que va, se va a visualizar toda la oferta académica, todas las carreras que ofrece en sí la facultad, eh, cómo está compuesta, qué laboratorios ofrece, los clubes que presenta y, y a su vez para conocer en qué campos laborales se pueden desempeñar. Eh, otra cosa importante que se puede realizar aquí en la aplicación va a ser el registro de tutorías. Eh, alguien, al, alguien que desee, tenga alguna inquietud en su carrera o en qué consiste, lo puede hacer desde aquí. Puede reservar un, una tutoría con alguna de las docentes que está formado el proyecto WSTEM. También se va a poder compartir una experiencia como estudiantes de la carrera o como estudiantes Pueden compartir su experiencia para que más conozcan, para que más saber si tienen alguna inquietud, puedan hacerla conocer y otras pueden ayudarles solucionando. También lo que se va a poder hacer aquí va a ser eh, realizar un test de aptitud si alguien quiere saber eh, qué aptitudes se necesitan para estar en estas carreras. Lo van a poder hacer desde este dispositivo, desde esta aplicación. Van a poder hacer el test de aptitud. En sí, eh, está aquí les he presentado un diagrama de cómo va a estar el funcionamiento de la aplicación. Eh, lo que va a tener es en sí una pantalla de inicio en el que se va a estar promocionando o va a estar el contenido de impacto de también eh, se va a poder registrar para recibir las últimas noticias relacionadas a, a STEM, iniciativas, eventos a las cuales pueden participar y aquí está todo lo referente, todo lo que se va a visualizar. Los perfiles, se va a visualizar videos de perfiles mujeres explicando eh, cómo es su profesión, en qué campo se han desenvuelto y todo lo demás. Visualizar, visualizar la oferta académica, como ya les había dicho, realizar las tutorías académicas o a su vez compartir eh, todo el contenido con, en redes sociales. Ya. Yeah. Eh, ¿Qué se espera obtener? Atraer más a Atraer más a las chicas para que sigan estas carreras. Eh, buenos días con todos los presentes. Es grato para nosotros contar con su presencia en este importante evento. Eh, mi nombre es Bray Nicolalde y antes de comenzar vamos a tomar en cuenta las normas de N etiqueta que nos vamos a regir es mantener cámara y micrófonos apagados mientras no se le autorice, eh, hacer uso de la opción levantar la mano en caso de tener alguna pregunta y en caso de tener fallas con el audio, comunicarlo por el chat de la sala. Hoy contamos con la presencia de la, de la señorita Rocío Manrique, representante de la carrera de ingeniería en telecomunicaciones. Eh, cualquier duda o pregunta que le tengan eh, se realizará después de la exposición. Así que procedemos por favor. Buenos días, eh, mi, nombre, eh, mi nombre es Rocía Manrique, soy ingeniera eh, graduada en electrónica y redes de comunicación. En esta ocasión eh, me permito compartirles mi experiencia como estudiante y como ingeniera en el campo laboral, en lo que es telecomunicaciones. Eh, anteriormente la carrera se llamaba ingeniería electrónica y redes de comunicación, hoy en día. Eh, se llama Ingeniería en Telecomunicaciones. Eh, a continuación voy a proceder con mi, con mi explicación. Eh, primeramente lo que voy a hacer es hablarles un poquito sobre la Ingeniería, eh, la ingeniería en Telecomunicaciones. Como les... Ya. La ingeniería electrónica y telecomunicaciones es un conjunto de conocimientos técnicos, tanto teóricos como prácticos, y también nosotros aplicamos lo que es la, la ingeniería electrónica para la resolución de problemas del entorno. Eh, vale recalcar que también nosotros deberíamos tener un poquito en claro lo que, es, lo que son las telecomunicaciones, eh, las telecomunicaciones son la transmisión, de, la transmisión a distancia de datos de información por medio de eléctricos y, y tecnológicos. Los datos de la información son, son transportados a los circuitos de telecomunicaciones mediante señales eléctricas. Un circuito, un circuito básico de telecomunicación consiste en dos estaciones. Cada una está equipada como un receptor y un transmisor. En la imagen 1, como ustedes pueden observar, nosotros lo que tenemos es un data center. Esto quiere decir que es un centro de datos donde nosotros es importante dar a conocer este tipo de este tipo de este tipo de conceptos, ya que embarcan en lo, son embarcadas lo que es en las telecomunicaciones. Entonces, en la primera imagen lo que nosotros vemos, como les mencionaba anteriormente, es un data center. ¿Qué es un data center? Es una infraestructura física o virtual utilizada para almacenar y alojar sistemas informáticos que, pueden, que puedan preservar o puedan almacenar datos. Entonces, es importante, ya que el tanto en las telecomunicaciones y en, en la rama de la ingeniería en sí, se, se utiliza, bueno, es, es importante y es fundamental, ya que es del núcleo de las redes. En la segunda imagen, lo que nosotros vemos es una torre, es una estación base, donde nosotros tenemos lo que son antenas, receptoras, y, y, y equipos transmisores para nosotros poder mantener una conectividad. Hoy en día la conectividad en línea... En este caso estamos haciendo énfasis y referencia a lo que nosotros estamos viviendo en la pandemia. Todos hemos recurrido a lo que es el teletrabajo y el telestudio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las redes y la tecnología, las telecomunicaciones, deben estar activas e interconectarse con los usuarios. Independientemente de lo que nosotros vayamos a, a hablar en este caso. Eh, nos vamos a interconectar ya sea por redes móviles, redes mediante internet, lo que es la red Wi-Fi. Entonces, en, en ese sentido, nosotros hablamos que las telecomunicaciones es la interconexión de todo, de todo este ámbito. Eh, en sí, como les, les mencioné, ahora lo que voy a, voy a proceder es a explicarles un poquito más sobre mi, mi tema de tesis, el cual yo, yo me enfoqué, ¿no? Primeramente, eh, yo realicé un prototipo de un juguete electrónico didáctico como elemento para el apoyo de la enseñanza del idioma quichua. En niños de 5 años, en la unidad educativa Benito Juárez, de la comunidad de Pucara de San Roque, Cantón Antonio Ante. Primeramente, lo que nosotros, bueno, lo que yo analicé y, y en sí, en un trabajo que nosotros vamos a desarrollar, debemos de buscar una problemática para seguidamente dar una solución. El, primeramente, en esta unidad es netamente el, es intercultural bilingüe. Esto quiere decir que en esta unidad nos, eh, se practica mucho el, el idioma quichua, pero bueno, no sé, nosotros estamos inmersos en una sociedad donde eh, hay mucho, se complejan mucho las personas, por ejemplo, no sé, no hay discriminación y todo eso, entonces quiere decir que dejan de utilizar el idioma tal vez por, por vergüenza, ya no es transmitido por el idioma en sí como tal, porque dicen ya, bueno, ya no, ¿para qué van a, van a seguir hablando este idioma? Mejor... Todos se adaptan al, al español y, y de tal manera tampoco no, no, existe, no existe algo que les motive también a los niños a aprender. No existe material didáctico, eh, las instituciones tampoco tienen tienden, tienden a, fortalecer este, eh, en, a fortalecerse en este ámbito. Entonces... Eh, en sí es un, una problemática que lo seguimos viviendo y si, si nosotros no ponemos énfasis en esto, vamos a... El, el idioma como tal desaparecerá. Incluso ahí en, en las Atlas a nivel del mundo, en la UNESCO, eh, existen unos porcentajes donde dice que el idioma como tal está desapareciendo. Y por lo general en Ecuador deberíamos de incentivarle ya que es un, el, el idioma quicho está reconocido como nuestro idioma principal materno, nuestro idioma, eh, como, bueno, nuestro idioma ancestral eso, y cultural. Ya lo que nosotros vamos a, a seguidamente se muestra en la, en, la, en la pantalla, como ustedes pueden observar, lo que nosotros hacemos es primeramente para entrar en ejecución en este proyecto. Lo que tenemos que hacer es eh, investigar métodos y herramientas que se utilicen para que en el proceso de, del aprendizaje para de tener una mejor adaptación de, de nuestro sistema. Lo que hacemos también es eh, investigar lo que son las incidencias, un de incidencias de juguetes didácticos en los niños. Así nos van a permitir identificar eh, y, y ver be qué beneficios tienen al, al incorporarle en, en la educación infantil. Luego lo que hacemos es diseñar un prototipo de juguete de, eh, electrónico mediante una metodología que sea desarrollo de software y de hardware seguidamente lo que hacemos es la ejecución de las pruebas de funcionamiento ya, en cuanto a la solución lo que nosotros proponemos y hemos planteado es implementar una herramienta educativa que en este caso es un juguete electrónico para que para que exista una interacción con los niños mediante los estímulos y los sentidos, que son en este caso vista, oído y tacto. Esto quiere decir que es un, un aprendizaje kinestésico en este caso. Eh, los niños aprenden lo que ven, aprenden lo que escuchan y aprenden lo que tocan. Entonces, de alguna manera ellos van a adquirir ese conocimiento. Mediante la metodología lúdica. ¿De qué se trata la metodología lúdica? Es una metodología donde nosotros, donde los niños aprenden jugando, aprenden haciendo lo que a ellos les gusta. Y, y de tal motivo lo que nosotros queremos lograr es motivarle al estudiante para que, que siga, siga adquiriendo los conocimientos en, en esta problemática que es el aprendizaje del idioma. Perdón. Los métodos y estilos del aprendizaje, en este caso como anteriormente les había hablado, que es un es un es lo que nosotros estamos implementando, es un programa neurolingüístico de Blander y Glinder. En este caso es como anteriormente les había dicho, es visual, es, es visual auditivo, kinestésico. También la metodología lúdica y por ende nosotros también estamos incentivando al estudiante a aprender mediante la, mediante la, la motricidad fina. La motricidad fina es que los niños van aprendiendo, tocando las, las cosas, interactuando en ese sentido. El, en la fase de especificaciones, en esta, en, est, en esta área nosotros lo que podemos observar es... Nosotros comenzamos a hacer una fase de especificaciones para nosotros poder implementar nuestro proyecto. Primeramente lo que necesitamos, primero saber y conocer las necesidades del usuario. Por ejemplo, nosotros nos enfocamos primeramente a hacer una entrevista al docente para, para poder nosotros ver qué metodología él, él aplica en, en este ámbito, en, en el área de estudio de, del idioma quicho. También la, la entrevista de psicólogo, ya que nosotros sabemos tenemos que saber y entender qué impacto ellos va a tener nuestro juguete con los niños, porque no podemos coger un juguete y decirles tomen y aprendan, sino que debemos hacer una investigación para nosotros poder proceder a los siguientes pasos. También nosotros lo que nosotros tenemos que hacer es, es investigar unas estrategias pedagógicas que nos permitan implementar de mejor manera nuestro, nuestro proyecto para ver nosotros y decir, bueno, si, si mediante estas, estas metodologías nosotros vamos a implementar, en base a esto nosotros vamos a implementar. Nosotros no, nos hemos basado en un modelo en B que se, que se llama para el desarrollo del prototipo. Nosotros hacemos un... Nos hemos desarrollado... Eh, bueno, disculpe. Nos hemos basado en el desarrollo del modelo en B, el cual necesita requerimientos y en este caso son los, los stakeholders, son las personas que interactúan en este proyecto, el sistema como sí, si, el diseño y, y la arquitectura. Ya, aquí lo que nosotros podemos ver es el, el proceso de, en este caso, cómo se, se ha ido diseñando eh, en la parte de lo que es el, el, el encendido y qué partes tenemos nosotros para el procesamiento. Primeramente, lo que necesitamos es una fuente de alimentación, un, eh, un sistema que tenga encendido y apagado. Mm, tenemos un ingreso de instrucciones, ya que es un, un juguete. Y nuestra unidad de procesamiento, en este caso, hemos utilizado un Arduino. Es una tarjeta programable en la cual nosotros podemos hacer el desarrollo de nuestro código de programación para, para después eh, también... Me, conjuntamente con la unidad de almacenamiento, en este caso que son los audios, porque es un juguete, eh, un juguete que tiene diferentes, está dividido en varias áreas de aprendizaje. Entonces nosotros tenemos, tenemos contenido, contenido MP3 y bueno, nuestra salida como resultado de todo este procesamiento eh, va a ser, va a ser los parlantes, las peticiones que nosotros realicemos. Se, se reflejarán en, o se escucharán mediante los, los parlantes. Yeah. Lo que aquí nosotros vemos es el diseño de hardware. Cada área se encuentra basada en, en un teclado matricial resistivo. Esto quiere decir que nosotros hemos diseñado en un programa llamado Proteus nuestras, no, nuestro teclado matricial. Seguidamente les daré a conocer la... El, el, el prototipo como tal. Entonces esta es la parte interna del dispositivo. Eh, todas las, todas las, las áreas se, se, se diseñaron de, en, en base a matrices. Y seguidamente tenemos lo que es el diseño de hardware. El diseño de hardware, como ustedes pueden apreciar en la imagen, nosotros le hemos hecho infantil, utilizando colores que resalten, que a los niños les llame la atención, hemos dividido por áreas. En base a todo lo que anteriormente se nos, se nos facilitó, nosotros fuimos realizando una, in una investigación. Este juguete está, está dirigido especialmente para los niños de, de educación inicial, en donde ellos tienden, tienden a conocer lo que son saludos, colores, figuras, números, animales, frutas, y son, son palabras básicas que ellos van aprendiendo en un idioma. Entonces, con respecto y de acuerdo al, al cronograma del docente, se, se implementó este, esta, esta interfaz también con los niños para que... Ellos puedan ir seleccionando cada área, puedan ir aprendiendo ya en español, en, en quichua. Ellos también puedan seleccionar también en, en la manera de, de, de realizar un juego randómico para que ellos vayan retroalimentando sus conocimientos. Los que ya, ya han aprendido, igual puedan jugar y volver a Volver a, a interactuar con esas áreas. En, en la otra imagen lo que nosotros podemos observar es el, la parte electrónica donde nosotros vemos el, el Arduino 1 que, como les mencionaba, es nuestra tarjeta de procesamiento. En este caso el módulo MP3, como igual les mencionaba, es nuestra tarjeta donde se nos almacena nuestros, nuestro contenido MP3. Y ahí podemos ver cada sección internamente cómo estaba cómo estaba diseñada, eh, inicialmente les había comentado que es mediante matrices que nosotros habíamos implementado esto. Eh, en esta parte lo que nosotros podemos ver es que es, es en cuanto al diseño de, de software. Nosotros utilizamos esta tabla, es más, para el diseño de... El diseño y la programación, entonces nosotros utilizamos un voltaje, eh, también la lectura de, del módulo, en este caso programable que estamos haciendo uso, el rango, entonces eso es un poquito, bueno, más, más técnico. En cuanto al diseño de software, eh, igual aquí nosotros podemos apreciar en, en, en el lado izquierdo, eh, tenemos... Una, una imagen donde nosotros tenemos un programa de diseño de software, eh, que es el IDE de Arduino, donde nosotros vamos haciendo, realizando la programación para seguidamente eh, insertarla en nuestra tarjeta. Y también al lado tenemos lo que es anteriormente ya les mencioné, es la, la interfaz graf, la gráfica con la que los, los niños van a interactuar. Eh, aquí tenemos lo que aquí tenemos el área y los niños con, con, quien, con los que interactuamos son, son los niños de educación inicial eh, nosotros tratamos de tratamos de implementar hacerle de manera interactiva el, el área de aprendizaje de ellos no, no contaban con, específicamente con nada, ningún material didáctico para que ellos puedan adquirir un idioma. Y en este caso, no sé, eh, por ejemplo, cuando nosotros, no pongo un ejemplo, cuando nosotros aprendemos inglés y los niños cómo aprenden de una mejor manera, con material didáctico, interactuando, y cuando no existe esa, ese ambiente, los niños tienden a aburrirse, tienden a, a incluso a no gustarles aprender un idioma. En este caso no fue muy favorable porque los niños prácticamente les encantaba interactuar, son curiosos, eh, querían todos, todos estar part participando. Eh, en esta parte nosotros podemos ver lo que podemos apreciar. Eh, el proceso de adquisición de conocimientos iniciales y finales. Lo, inicialmente teníamos una información, una información inicial eh, me, realizada mediante pruebas de diagnóstico y una información final. Y a, se, se, esos términos, nos, bueno, se refieren al, a la calificación que con la que se, bueno, son siglas con la que se eh, se utilizan para, para calificar a los a los estudiantes en las, en las educaciones iniciales. En, en el, entonces, IA significa iniciando aprendizaje, A aprendizaje adquirido. A aprendizaje en proceso y a el aprendizaje adquirido. En este caso, nosotros podemos, bueno, tenemos las diferentes áreas que, que nosotros habíamos evaluado, entonces el, casi el 50% de los estudiantes en, en el idioma, de hecho, por pensar que son de una comunidad guicho hablante. Pensábamos que tienen un conocimiento adquirido, pero no, no era así, porque no, como anteriormente les mencioné, la problemática era desde, desde el comienzo, desde el inicio, que no, el idioma no es transmitido como tal. Entonces, teníamos un, un 50% de niños que recién estaban iniciando el aprendizaje, era un idioma nuevo para ellos. Un 18%... 18% estaban adquiriendo el aprendizaje, el aprendizaje en proceso, y un 31,82% ya habían adquirido, tenían adquirido el, el aprendizaje, ya sea porque les enseñaron a los papás, los tíos, los abuelitos. Eh, al final tuvimos una, una información final, de, tuvimos un, bajo el, el aprendizaje inicial, porque también en esa escuela existían niños que no eran hablantes, sino también habían mestizos. Eh, y por lo general, eh, nosotros tendemos a utilizar más el español, hemos adaptado más ese español. Entonces, eh, para ellos sí era un poquito, un poquito más, se eh, demoraban en el proceso de aprendizaje, pero no, no era mucho. Y al final tuvimos que, el 83.63% adquirieron así el, el aprendizaje con nuestro prototipo. Las conclusiones son más, son más por ejemplo, en la implementación del, del prototipo, cuando nosotros, cuando nosotros le introducimos en el, en el área de estudio, nos permitió apoyar en la enseñanza del idioma. De una manera didáctica. También mediante, las como les mencionaba, mediante la estimulación de las capacidades cognitivas. Esto quiere decir que los niños van aprendiendo con la, mediante la metodología lúdica, van jugando, aprenden. En, aparte de eso, aplican el modelo visual, auditivo, kinestésico, como anteriormente ya les había mencionado. Y podemos ver que la incidencia de los juguetes didácticos dentro de las aulas eh, estimula a los estudiantes y les permite adquirir el, el conocimiento en un, en un tiempo mucho más reducido al que estaba planificado. Y eh, también lo que nosotros podemos ver es que... El prototipo se diseñó como anteriormente, nos, les mencioné, en, en, utilizando lo que es la plataforma de Arduino. ¿Y qué más? En cuanto a recomendaciones, bueno, es, el, es más el cuidado de, del dispositivo, como en, por ejemplo, son indicaciones que, en, qué, en, qué, en qué voltaje trabaja. También nosotros podemos ver eh, en cómo se almacenan o cómo se manipula el módulo. Y el, en sí son recomendaciones. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días. Te les saludo. Mi nombre es Stephanie Morales. Eh, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Automotriz. Eh, actualmente cursando el sexto semestre de nivel de la carrera eh, y pues nada, es un gusto de formar parte de esta feria virtual y más que todo ser su expositora representando mi carrera que es ingeniería automotriz. Pues nada, aquí les eh, nuestra sala, eh, eh, por decirlo así, eh, es uno de los museos de Lamborghini presentados en Italia, Ya, ya. Yeah. Pues bueno, el, esta mañana les voy a hablar sobre los avances tecnológicos de la ingeniería en la industria automotriz, especialmente sobre vehículos eléctricos. Creo que en algún momento de nuestra vida todos hemos escuchado hablar sobre los vehículos eléctricos. Pues bueno, eh, como les mencioné, mi, te, mi tema de exposición son avances de la industria automotriz enfocado especialmente en vehículos eléctricos. Es eh, cómo ha venido el avance... Eh, eh, de la industria automotriz en una década de 10 años, eh, cuáles fueron los principales avances tecnológicos, eh, los, eh, eh, hablaríamos también de vehículos eléctricos y vehículos con pilas de hidrógeno. Serían cuatro contenidos especialmente en los que yo me he enfocado para hablar sobre vehículos eléctricos. Pero antes de llevar a cabo esto, quisiera hablarles eh, de, de mí, eh, contarles de mí, eh, cómo ha sido mi experiencia en la carrera en estos eh, pequeños semestres que he estado. Y pues nada, ha eh, sido una, un, muy satisfactorio. Uh, somos 360 estudiantes y de los 360 estudiantes, solo somos 10 mujeres. Y es un orgullo formar parte de esta carrera, es muy bonita y principalmente incentivarles a todas las chicas que me están escuchando, eh, que sigan una carrera de ingeniería, que no, no, no tengan miedo y nada, si les gustan los vehículos, lo bienvenido sea la carrera de ingeniería automotriz. Pues nada, eh, iniciamos hablando sobre la introducción de los avances tecnológicos de la industria automotriz. ¿En qué se basó principalmente esto? Eh, como mencionamos, como vemos aquí en la diapositiva, el sector automotriz a nivel mundial se ha caracterizado por un constante proceso de reestructuración, sobre todo durante las últimas décadas, con lo cual se ha convertido en una de las industrias más dinámicas en la, de la era moderna. En términos de qué nos basamos? De productividad, desarrollo tecnológico y competitividad. ¿A qué nos deben de, referimos a productividad? Usualmente la, eh, varias eh, empresas como BMW, Bosch, Tesla, Ford, se, su principal función es ganar mayor producción de vehículos, a realizar mayor producción, entre mayor producción, mayores ventas, mayores costos, mayores ganancias. En desarrollo tecnológico, eh, más después, eh, si consciente siguiente diapositiva les mostraré cuáles fueron, son las empresas principales con mayor desarrollo tecnológico en nuestra industria automotriz, eh, especial, haciendo énfasis principalmente en vehículos eléctricos. ¿Cuáles son las empresas que se encargaron de dar auge a esto? ¿Cuáles son los desarrollos tecnológicos que más llamaron la atención? ¿Cuáles son los cambios que se están haciendo actualmente? Y competitividad, como les mencioné, existen una, ustedes deben de ver, escuchado, Hyundai, Honda... Nissan, eh, Ford, eh, son varias empresas las cuales compiten en sí para obtener un mayor producto, mayores ganancias. Como les mencioné en la última década lo que más se ha hablado de la industria automotriz es sobre movilidad eléctrica y autónoma de los automóviles. Quiere decir que en los últimos 10 años lo que se ha principalmente el desarrollo tecnológico de la industria automotriz ha sido ha sido desarrollar la eh, conducción autónoma eh, vehículos eléctricos, que todo el vehículo sea completamente eléctrico para minimizar las emisiones de CO2. Eh, somos testigos de que los vehículos se han adaptado en una serie de tecnología e innovaciones que les permiten no emitir gases contaminantes y conducir eh, sobre eh, solos casi en su totalidad. Que les mencioné la conducción. autónoma. Sigamos por la sala. Para tener una idea de cuáles son las empresas en el desarrollo de vehículos autónomos y eléctricos, y representamos a las principales compañías que han trabajado de manera ardua en la creación de tecnologías. Tenemos una de las principales que es BMW, tenemos a Bosch, tenemos a Ford, tenemos a Tesla, tenemos a Honda y tenemos a Hyundai. Ford es una compañía estadounidense que mayormente se encargó de producción de vehículos eléctricos. Actualmente, si no me equivoco, Ford tiene eh, enfocado en, en, en electricidad completa, vehículo eléctrico al 100%, con conducción autónoma. Tenemos a BMW, que es una empresa alemana. Creo que todo el mundo hemos escuchado hablar del Rolls-Royce, uno de los famosos carros de BMW. Eh, y el BMW i8 y 3 ¿a qué hacemos referencia al BMW i8 e i3? Es uno de los vehículos eléctricos que sacó BMW recientemente hace tres años, con completamente motor eléctrico, baterías de litio, eh, iones de litio y eficiencia al 100%. Tenemos a Tesla. Tesla creo es una de las compañías más grandes y eh, se encuentra ubicada en California. Eh, Tesla es una de las compañías que tiene mayor desarrollo tecnológico automotriz, con conducción autónoma y vehículos eléctricos. Es una de las empresas que mayor auge ha tenido en los últimos 10 años. escuchado, Tesla también eh, está enfocado al desarrollo de en la materia, en estudios de astrofísica, eh, etc. Tenemos a Honda y tenemos a Hyundai, Honda es una empresa japonesa y tenemos a Hyundai que es una empresa surcoreana. Hyundai también está haciendo competencia con Ford, MW por sacar vehículos eléctricos eh, con una mayor alta eficiencia. Aquí en, si hablamos de ingeniería automotriz, un vehículo eléctrico entre mayor eficiencia tenga es mucho mejor. Es lo que es la competencia entre las empresas. Tenemos a Bosch, creo que todo el mundo hemos escuchado hablar sobre las baterías Bosch pues Bosch no solo se encarga de hacer baterías, eh, se encarga, principalmente Bosch está encargando de desarrollar la conducción autónoma, lo que vamos a hablar eh, un poco más después. Es una de las empresas igual más grandes que se dedica con lo que es conducción autónoma y se está también haciendo en el desarrollo de tecnología de batería de iones de litio, aumentando su durabilidad. Entonces, en resumen, estas serían las seis empresas que se encuentran en mayor desarrollo de ingeniería automotriz en los últimos 10 años. Sigamos, por favor. Listo. Como primer avance de, de, de, de avance automotriz o de tecnología automotriz, tenemos las luces de Matrix LED. ¿Qué son las luces de Matrix LED? LED. Cada vez que es más frecuente contar con autos que incluyen tecnología LED en las ópticas, pero un, un importante avance es de la tecnología de iluminación de matriz LED, la cual permite iluminar con toda intensidad sin deslumbrar a otros usuarios, como vemos en la primera imagen, a través de creación de sombras o lugares específicos sin, sin iluminar los autos equipados con esta nueva tecnología. Pueden circular sin perder detalle de dónde se circula sin atentar contra la seguridad de los demás. A diferencia de los sistemas de luces de altas altas automáticas, los Matrix Legs no dejan de iluminar en ningún momento. Se habla, eh, usualmente me olvidé de mencionarles, la, el avance tecnológico en la industria automotriz se ha visto eh, referido a dos aspectos principales, que es la seguridad del conductor, desarrollar tecnología que mantenga mayor seguridad al conductor, y otra es el entretenimiento. Si hablamos de luces de Matrix LED, vemos eh, es un sistema de que de en, cada, en cada faro tenemos un sistema de cinco cámaras reflectoras, eh, lo cual las cinco cámaras de reflectoras juegan como un juego de ajedrez. Las cámaras reflectoras van encendiéndose y apagando en función de la necesidad de que sea. ¿Cómo, va, cómo funciona esto? Esto se funciona por medio de una cámara frontal que se encuentra en el vehículo, la cual... Eh, mediante, el procesador, mediante el procesador y la ayuda del, del eh, podría decirle, de la, de la guía del vehículo. Y como vemos, tiene las eh, los cámaras eh, reflectoras que se encuentran al en frente del vehículo, van encendiéndose, apagándose, encendiéndose, apagándose según la necesidad. Usualmente tenemos estos faros eh, LEDs cuentan de 75 di eh, diodos, y y 45 leds matrix. Este es uno de los mayores avances dado que dado que uno de los mayores avances dado que a partir de esto se puede evitar un mayor número de accidentes. Sigamos. Ya. Yeah. Otro avance importante en la industria automotriz fue la democratización del turbo. Muchas creo que hemos escuchado hablar sobre el turbo. Usualmente los turbos anteriormente eran usados solo para vehículos deportivos, para obtener mayor potencia y torque en, en dichos vehículos. Lo que está real, se está realizando por emisiones de CO2, lo que se hizo fue realizar es decir, como medida para disminuir las emisiones contaminantes y continuar manteniendo una buena respuesta de los autos, la adopción masiva de motores turbos cargados fue una de las tangentes de la industrias más socorridas en los últimos 10 años. Enfocada hacia modelos deportivos, pero en los últimos años hemos visto una avalancha de moledos. De la tecnología para mejorar la eficiencia. Usualmente, antes eh, el turbo eh, no tenía gran eficiencia debido a la, eh, por decirlo así, eh, la, eh, los gases que entraban por eh, no hacían funcionar de, mediante un motor eléctrico de 4 centímetros en su interior. Y aparte de eso, eh, además, anteriormente los turbos trabajaban a bajo régimen, lo cual no, su, no generaba suficiente flujo eh, de gases para hacer mover el turbo, el en sí el funcionamiento de, del mismo. Como les mencionaba, las baterías, hablamos de la una de las nuevas revoluciones de la, industria automotriz o a las baterías de litio. La adopción de la electrificación ha sido otra constante en los últimos 10 años, pero no hubiera sido posible sin una nueva tecnología de baterías de iones de litio. La batería de litio es uno de los principales aspectos y, y el principal aspecto fundamental para que funcione un vehículo eléctrico. La anterior tecnología de baterías de níquel contaban con muchas desventajas, pero la fuerte presión sobre una pronta, pronta adaptación de la electrificación hizo que las baterías vistas, la densidad energética que permiten las nuevas baterías permiten que sean más ligeras. Eh, esta batería de litio contamos con un número significativo de baterías pequeñas de litio compactas. Como vemos aquí en el vehículo, la batería de litio abarca la mayor parte del chasis del vehículo, la parte inferior. Parte de eso contamos de un motor eléctrico, de un cargador y de un versor. El motor eléctrico y las baterías eléctricas es el aspecto fundamental para que un vehículo eléctrico funcione de manera eficiente y constante. Las baterías de litio eh, eh, tienen una duración de 10 años, de 10 a 15, de 10 a 15 años. Ese es único de lo, uno de los inconvenientes que presentan, las, una de las desventajas que presenta un vehículo eléctrico. Ya, ahora vamos a hablar de lo que nos interesa principalmente, que son los vehículos eléctricos. En varios países, como es Francia, París, tiene la, ya tienen restringido y por ley tienen restringido el uso de vehículos a motor de combustión interna hace uso de vehículos eléctricos. Pero que se del auge de desarrollar un vehículo, los un vehículos de combustión interna, eh, emisiones de CO2, el ser humano se ve en la necesidad de coger y minimizar eso, debido, a, ya sabemos, eh, por la terrible situación que estamos pasando por una pandemia, aparte de eso, eh, contaminación ambiental, entonces el desarrollo tecnológico no solo se va a estar basando en el conductor, sino también en el medio ambiente, perjudicar, eh, tratar de dañar lo eléctrico. ¿Cómo se ve esto? Un coche eléctrico es aquel que se alimenta con la fuerza que produce un motor alimentado por electricidad, donde un motor eléctrico transforma la energía eléctrica en mecánica por medio conductor que tiene en su interior, tiene moverse cuando está dentro de un campo magnético y recibe corriente eléctrica. Como vemos aquí en la imagen, tenemos eh, la difer una diferencia entre un vehículo eléctrico y combustión. Tenemos visiones de combustión. ...vehículo de combustión de 32 kilogramos eh, por kilómetro recorrido. Tenemos en el, en el eléctrico, tenemos cero emisiones. Aquí no se ve muy bien, pero tenemos el consumo de... El consumo de ...tenemos de 100 litros por 100 kilómetros recorridos. Mientras que... funciona ...con electricidad, por decirlo así, la redundancia... Tenemos de 100 eh, kilowatts por hora por 100 kilómetros recorridos. Son diferencias. Un vehículo de combustión interna no hace uso de una batería eléctrica. Efici eh, tenemos eficiencias de contaminación de uno de combustión de 35%, mientras que uno de eléctrico del 0%. Las necesidades de energías alternativas, ya que la combustión de hidrocarburos en los motores térmicos produce vapor también y en menor medida se emiten compuestos tóxicos que son monóxido de carbono, óxido de hidrógeno y óxidos de azufre. Estos son una de las principales emisiones eh, corrosivos a lo que es el medio ambiente. la Tenemos como el monóxido de carbono, óxidos de hidrógeno y óxidos de azufre. Y esto se da a, difere, a, los aditivos que se, a los aditivos que se agregan al combustible de gasolina. Los que se le agregan remeyorado. Y o sea, obviamente el, el, va a ser el, nuestro motor de combustión interna va a tener una rica, por decirlo así. Y mientras, pero esto también tiene un efecto perjudicial para el medio ambiente. Vamos a hablar de cuáles son los... Uno de los principales componentes que es el cargador, la batería y el conversor, como vemos en la imagen. Electricidad de forma interna directamente desde la red y transforma en corriente continua, lo cual provoca cargar la batería anteriormente en la imagen. Las baterías, la batería de litio-ion almacena la energía que cede en el cargador en forma de corriente continua DC. Esta batería principalmente es el medio por el que se alimenta todo coche eléctrico. Eh, como nosotros, en un motor de combustión interna, eh, vendría a ser nuestro tanque de combustible. De combustión interna, eh, nuestro tanque o nuestro modo para poderlo hacerlo funcionar sería un tanque de combustible. En este caso, el vehículo eléctrico sería la batería de iones de litio. Conversión persona transforma de alta tensión de corriente continua que aporta la batería principal en baja tensión de corriente continua, que aporta la batería principal Pues bueno, solo me quedaría hablar de vehículos con pila de hidrógeno, que es uno de otro, otro, un romance automotriz que aquí no se usa, hace uso de baterías de litio, sino de batería de pilas de hidrógeno. Jóvenes, muchísimas gracias por su, por su participación. A continuación, les vamos a compartir un enlace en la sección del chat para que nos ayuden completando la encuesta. También agradecemos la participación de todas las personas que participaron en este evento, tanto a los expositores como a los oyentes, también a las personas que estuvieron en la parte de logística. Y si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, les dejamos un espacio para que nos hagan llegar cualquier novedad. Por favor, no se olviden de completar la encuesta en los próximos cinco minutos. Muchas gracias, Lili. Igual eh, recordarles el espacio que hemos dejado para que ustedes puedan contestarnos las respuestas. Igual este espacio es para que cada uno de ustedes, si desea intervenir, nos ayude eh, encendiendo el video en el caso que se les habilite y el micrófono para tener también su retroalimentación, saber cómo les fue en las sesiones o qué preguntas tienen más. Uh, chicos, estamos revisando eh, la, el registro de la información de, las, de la encuesta que hemos aplicado y hay algunas personas que todavía no lo han hecho. Les motivamos para que nos ayuden con eso, por favor, ya que de eso eh, depende mucho para que nosotros siempre eh, vayamos creando nuevos espacios, nuevos eventos en los que ustedes, en estos procesos de selección de su, de su carrera, puedan participar. Entonces, eh, den clic ahí y ayúdenos con esa respuesta que para nosotros es muy importante. Y sobre todo, chicos, recuerden que es una corresponsabilidad que tenemos nosotros como academia eh, con, las, eh, con la elección de su carrera, pero también es ustedes, el formar parte, el asistir, el llenar esta encuesta y sobre todo el estar en contacto eh, y revisar la información que la universidad les puede ofrecer. Tengan un excelente día. Muchas gracias por asistir. Antes de finalizar, les voy a dar gracias a la participación de los estudiantes de las diferentes unidades educativas, como es del Teodoro Gómez, Unidad Educativa 17 de Julio. Unidad Educativa María Angélica Hidrobo, Unidad Educativa Buenos Aires, Unidad Educativa Valle del Chota, Unidad Educativa Salinas, Unidad Educativa Urcuquí, Unidad Educativa Nuestra Señora de Fátima, Unidad Educativa San Diego, Academia Militar, perdón, Academia Militar San Diego, y diferentes instituciones que se han unido um, a este evento. Muchas gracias, jóvenes, por participar, por estar en este evento. También a las señoritas eh, que se han unido, a las personas que nos ayudaron en la exposición. Vamos a finalizar la feria y muchas gracias a todos por asistir. Que tengan un buen día.